Nos encontramos en Vega Baja, en el Auditorio Tortuguero, celebrando el preámbulo de la Semana de las Madres. Hoy nosotros rendimos honor y un homenaje a estas madres, madres especiales, madres que han tenido la bendición y el don de recibir un hijo con alguna condición, un ángel que Dios le puso en el camino. Y hoy estamos aquí rindiéndole ese homenaje a esas madres que han decidido seguir hacia adelante. Madres que a veces han tenido dificultades para tener hijos, pero estas madres han decidido seguir hacia adelante, dijeron que sí, tuvieron a sus niños y han echado siempre hacia adelante sin importar ningún obstáculo. Así que hoy aquí en Vega Baja le estamos rindiendo honor a estas madres, madres especiales.